Hola amigos, aquí estamos como la última vez que os dejé exactamente la misma posición, con la misma ropa, los mismos perros y el mismo tronco de la lumbre, que dice la gente qué currao lo tienes kicker con el récord, que estás pendiente de todo para dar una sintonía, no, es que lo que he hecho es cortar y luego eh, grabar otra cerveza, es así siento decepcionaros y siento que no tengamos una producción de Hollywood ahora mismo, eh, pero bueno, somos así y no me gusta engañaros, eh, mi pregunta es que es una pregunta que se hace el mundo de los mortales ¿Existe Cuenca? ¿Dónde está Cuenca? ¿Hay alguien que está en Cuenca? Pues yo estoy en Cuenca actuando y además, que es a lo que traigo de la carta existe una cerveza que se llama la Dauwats, eh, Está la Dauwats 2, la Dauwats 5 y la Dauwats 7, por sus grados alcohólicos, que está fabricada en Cuenca. Entonces, esto es el chiste que puedes hacer, pues una chica le dices, mira, mira esta cerveza, y la mira, y tú sabes que en el fondo lo que está haciendo es mirar a Cuenca, o sea que la has puesto mirando a Cuenca. Bien, perfecto. Eh, voy a abrir esta cerveza de la que yo estoy particularmente orgulloso con este hallazgo. Esta cerveza es una lager, una lager, pero una lager sabrosa. Cuando nos contaron que era una 7 de graduación, pensamos que iba a ser una bolda y tal, pero no, nada que ver. Es una bolda pero bien, básicamente. Nada, es eh, una cerveza muy limpia, como podéis ver. Es una cerveza lager, es decir, en fermentación baja y además eh, en maduración en frío. El proceso está muy bien hecho, creo que tiene muy buena fábrica. Eh, la vamos a probar para que veáis mi sensación de placer. De esta cerveza, eh, de la Agua 7, tengo que decir dos cosas importantes. La primera, que es una cerveza muy buena, se queda bien en cualquier sitio. Y la segunda, que costaba 1,90, que era lo más barato que había en la tienda. Por 90, esta cerveza, la dagua 7, para mí, muy recomendada, calidad-precio, está muy bien. Eh, amigos del lúpulo, hasta aquí Kike Macías, hasta aquí pizca y Timba, que se están comiendo palos o un boli o algo que me han cogido y me van a joder el día. Eh, gracias a todos. Muy buena cerveza, la Dawa. Y la 2, si no queréis beber o queréis beber poco, es vuestra cerveza también, porque es una cerveza con muy baja gradación, pero con muy buen sabor. D'agua 7. Eh, no es baja graduación, peligrosamente alcohólica. Esto si esto te tomas tres, y acabas como yo.